Buenos días a todos y todas. El motivo que nos convoca en el marco de Uruguay Certifica y el Sistema de Cuidados MIDES es el cierre del ciclo de certificaciones de competencias 2021-2022 y el lanzamiento del llamado a Centros de Larga Estadía 2022 en el área de cuidados. Uruguay Certifica es una política pública interinstitucional que permite a personas que trabajan certificar sus competencias, es decir, reconocer y validar su experiencia en la ocupación que desempeñan desde hace años. La Comisión Nacional de Certificación Ocupacional está integrada por la Dirección Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INEFOP, UTU, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio y PIT-CNT. Nos acompaña Fiorella Bianchi, intérprete de lengua de señas uruguayas. Preguntamos si se encuentra en la sala alguna persona que requiera interpretación de lengua de señas. No, bueno, seguimos entonces. Les recordamos que esta actividad puede verse por streaming en el canal YouTube de INEFOP. Nos acompañan en la mesa principal, por Uruguay Certifica, Guillermo Dutra, director de INEFOP en representación del Ministerio de Educación y Cultura, Julio Perdigón, director de INEFOP en representación del PIT-CNT. Gerardo Garbarino, director de INEFOP en representación de la Cámara de Industrias del Uruguay. Jorge Muso, director de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes de UTU. Daniel Pérez, director nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y por cuidados, Florencia Kral, directora de Cuidados en Mides y Nicolás Escarela, secretario nacional de Cuidados y Discapacidad. Agradecemos muy especialmente la presencia del Ministro de Desarrollo Social de Mides, Martín Lema, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, de Juan Pereira, Director General de UTU, y de Milton Castellanos, Director del Instituto Cuesta Duarte. Extendemos el agradecimiento a representantes del Sindicato Único de Asistentes Personales, SWAP, de la Cámara Uruguaya de Empresas de Servicios de Acompañantes, Cuesa, y de la Universidad Clade como Centro Evaluador de Competencias. Para abrir la oratoria, invitamos a Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, a hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todas. En primer lugar, saludar a los dos ministros, al ministro de Trabajo, el doctor Pablo Mieres, y al ministro de Desarrollo Social, el doctor eh, Martín Lema, y bueno, a todas las autoridades que acaban de nombrar recién que nos acompañan, que además, eh, sobre todo lo que tiene que ver con Uruguay certifica e INEFOP, son claramente compañeros de trabajo y son los que hacen posible que todo esto esté funcionando. Esto es una política muy importante para el país, una política que le hemos dado impulso en este periodo, eh, en esta nueva administración, para que para tener algunos datos. De 2018 a 2022 se certificaron cerca de 1.000 personas, 994 personas, 750 se certificaron entre 2020 y 2022, es decir, tres cuartas partes certificaron en este periodo. Y en lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, se han certificado 410 personas, de las cuales 260 se certificaron desde marzo del 2020 a la fecha, lo que muestra claramente la importancia que tiene para, para este gobierno la certificación de competencias. Y acá tiene una importancia eh, triple, digamos. En primer lugar, en términos de lo que tiene que ver para los trabajadores, que es el reconocimiento de las competencias que han adquirido, en muchos casos, eh, a partir de su propia experiencia de trabajo y no a través de, de cursos de, de formación, pero sí que han adquirido. Esas, esas competencias, por lo tanto es un reconocimiento para ellos, la posibilidad, además de que eso se le reconozca en términos de trayectoria laboral y en términos de formación, un, una certificación de competencias que es hecha en términos profesionales, porque como se decía hay centros evaluadores, INEFOP el año pasado convocó a ocho centros evaluadores que son los que hacen toda esta certificación, y que no es un mero trámite, realmente se evalúan si esas competencias están incorporadas o no. Y en los casos en que alguna persona no tenga alguna competencia incorporada, también se le da un plan de formación de forma de poder incorporar esa competencia. Un segundo nivel que tiene que ver con la formación específicamente en términos de la política pública. Nosotros somos un país que tiene un, un grado de dependencia cada vez más alto por la conformación demográfica que tenemos, entonces necesitamos tener eh, sistemas de cuidados, formación de cuidadores que sean efectivamente profesionales. Por lo tanto, es muy importante seguir avanzando en esto, en certificar a los que ya están trabajando, a las que ya están trabajando, porque casi todas son, son mujeres, y también en seguir formando a, a nuevas personas y ahí hay un compromiso muy grande desde toda la institucionalidad y en términos de lo que tiene que ver con las familias porque las familias también que necesitan cuidar a sus parientes ya o sea a sus a sus padres a sus hijos a, a, a personas que tienen grado de dependencia necesitamos que quienes hacen ese cuidado sean personas que estén profesionalmente formadas y que tengan todas las capacidades y también para quienes cuidado nuestros padres nuestros abuelos quienes de cuidado también es una garantía saber que la persona que los está cuidando es una persona que está certificada, que tiene las competencias adecuadas, porque eso garantiza el servicio y nos da tranquilidad a todos y este es un beneficio para la sociedad en su conjunto, porque tenemos un, un sistema de, de cuidados mucho más potente, más profesional cada vez, obviamente todavía queda mucho mucho por hacer, pero además es, un, es una fuente incluso de generación de empleo, ¿no? lo que se llama la economía del cuidado es una cosa que cada vez está creciendo más, entonces también en términos de empleo es un desafío muy importante y algo que tenemos que, que seguir avanzando. Desde el Ministerio de Trabajo, como Presidentes de la Comisión Uruguay Certifica y bueno y en el caso de la Dirección de empleo como rectores además de la, de la política de empleo y formación profesional, esto es un, es un paso muy importante que en el cual eh, nos comprometemos y ahí está toda la Comisión y, y obviamente todo el todo el mes particularmente con, con la Secretaría de Cuidados, que, que aquí me acompañan, con quienes trabajamos muy seguido, un compromiso realmente en términos de, de política pública. Hay una decisión muy fuerte que se muestra en estos números que yo decía recién, pero también en todo el trabajo que se hace cotidianamente y en todo el trabajo que se, que se viene haciendo y que va a seguir dando frutos. Así que en aras de ser breve, porque somos muchos para hablar, nada, eh, Agradecer esto, para nosotros es un evento muy importante y felicitar a las a quienes se reciben hoy la certificación, porque en realidad lo que es, eso es un reconocimiento para ellas en términos de estas son las competencias y, y que pasaron por un proceso exitoso. Muchas gracias. Agradecemos la intervención. Es que el turno pronto. de Jorge Muso, director de la división de capacitación y acreditación de saberes de UTU. Buenos días a todos, este, buenos días a todas las autoridades y demás que están presentes en esta sala. Es un hecho un día muy importante para nosotros porque reconocemos las competencias adquiridas en el aras de la profesionalización de la atención de la dependencia, que va a ir fortificando cada vez más la red social de protección de nuestro país. Es importante destacar que este eh, reconocimiento es interinstitucional, como se ha dicho en esta mesa, que involucra al, a distintos sectores del sector público, eh, Estado, trabajadores y eh, empresas. Y también es importante el papel que viene desarrollando UTU en la eh, profesionalización de esta, en el reconocimiento de estas competencias, que cada vez este, adquiere mayor relevancia para el país y para la fortificación de esa... Red de protección social. Es cuanto quería decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Damos la palabra a Gerardo Garberino, director de INEFOP en la Fiscalización de la Cámara de Industrias de Uruguay. Bueno, buenos días a todos. Eh, es un gusto recibirlos acá en INEFOP. Eh, comparto la alegría por esta actividad. Este, creo que es un momento donde. Nosotros tenemos que sentirnos, este, de alguna manera, satisfechos con el camino recorrido. Particularmente desde Inefop hemos apoyado permanentemente todo lo relacionado con la política de, de formación y de certificación en materia de cuidados. Este, es parte de la política pública, es parte de, de una política de Estado el tema del sistema de cuidados. Me parece muy importante siempre considerar eh, como política de Estado esa intervención eh, porque es parte de lo que un país debe desarrollar y creo que nosotros desde el instituto hemos este, siempre estado eh, colaborando en lo que nos corresponde como, como instituto, en lo, todo lo, como decía hoy, en lo que tiene que ver con la formación profesional y con la, con la certificación de, la, de competencias de las personas que cuidan. ¿no? Eh, creo también... Este, de, me, importante mencionar, eh, nosotros tenemos, eh, como decía el director de empleo, tenemos un crecimiento en los últimos tres años en materia de, de personas certificadas, este, también en intervención en, en una mayor cantidad de departamentos en el país, y también tenemos este, la posibilidad de, de brindar este, un apoyo desde la capacitación, quiero, quiero hacer mención que... Este, hay un, un acuerdo firmado para desarrollar eh, 75 grupos en el entorno de 20 personas que este, van a poder formarse en atención a la dependencia. Creo que eso es un, un insumo muy importante que estamos apoyando también desde INEFOP, a los efectos de que esa, esa cantidad de gente pueda posteriormente tener este, una mayor posibilidad de empleabilidad. Y además poder llegar a la certificación que es parte del proceso que nosotros queremos seguir apoyando. Eh, así que bueno es un, es un momento de, de satisfacción para nosotros y, y agradezco que estemos todos en este momento tratando de, de seguir impulsando estas acciones. Gracias. Gracias Gerardo. Cedemos el turno a Julio Perdigón, director de Inefop en representación del PIT-CNT. Bueno, buenos días para todos, este, bienvenidos. Eh, queríamos saludar a, a los ministros que nos acompañan hoy, que, que están en una posición un poco más cómoda hoy, escuchándonos, este, al director de UTU presente, al director del Cuesta Duarte, al resto de los integrantes del Consejo Directivo de INEFOP, que también nos acompaña, y eh, a los funcionarios del instituto que han trabajado mucho nosotros de alguna manera resumimos el trabajo que se realiza en el instituto y me parece que es el momento también de que ellos estén presentes porque esto, lo que venimos a informar, este, ha tenido un trabajo atrás y me parece importante resaltarlo. Yo también quiero ser breve pero no por eso dejar de señalar algunas cuestiones. Eh, desde hace un tiempo las instituciones de formación y y de educación hemos reconocido que no solo se aprende en el aula, sino también en el lugar de trabajo, ¿no? Este... Durante un tiempo esos dos espacios convivieron en el mundo del trabajo casi en forma paralela, ¿no? Nadie le preguntaba cuál fue tu ciclo educativo y dónde aprendiste los conocimientos que desarrollabas en el trabajo. Pero sin duda, eh, ha habido un cambio importante en el mundo del trabajo, hoy se exige la capacitación y la formación permanente, y para eso es necesario también reconocer... Este, hoy, por ejemplo, es imprescindible la culminación de ciclos educativos. Bueno, el Instituto, con la NEP está trabajando en cumplir ese objetivo, y también es imprescindible, hoy no alcanza con decir que lo sabes hacer, sino que públicamente tenés que tener un reconocimiento. Eh, hace poco lo comprobamos lo comprobamos a diario pero hace poco con los trabajadores de casa de Galicia lo comprobábamos. Habían personas que desarrollaban sus tareas durante 15 o 20 años y sin embargo para poder ingresar al resto de las mutualistas tenían que estar certificadas entonces, ¿qué importancia tiene para el PIC-CNT participar en Uruguay Certifica? digo, una política que la construimos los actores del mundo del trabajo, y me parece importante resaltar esa institucionalidad. Por otro lado, este, decir que este camino no, no es fácil. Hoy eh, nos congratulamos de decir que hay certificada 239 personas eh, que realizan cuidados en centros de, de estadía de larga duración, este, que además... Este, vimos las dificultades que teníamos en medio de la pandemia, ¿no? Los que cuidaban frente a la situación que, de salud que vivíamos, justamente este, donde no veían a sus familiares, donde el cuidador jugaba jugó un papel muy importante, no solo en la salud, sino en la, en la atención personalizada. Y bueno, hoy tenemos este, 239 personas, eh, si mal no recuerdo, en 12 departamentos, este y en 73 casas de larga estadía entonces nos parece importante eso resaltar nos parece importante que queremos seguir este, apuntando a certificar y capacitar en el tema de cuidado es un debe que tiene el Uruguay y por lo tanto eh, nos van a encontrar apoyando esta iniciativa no solo el PICNT este, trabaja este, a veces o es reconocido públicamente por una situación conflictiva sino también trabajamos en estos aspectos que tienen que ver con el trabajo así que felicitar a las personas este, que van a ser, que son certificadas eh, todas las profesiones son importantes ¿no? porque de alguna manera eh, favorecen el desarrollo del país y de la sociedad pero hay algunas que aparte de lo técnico, requieren valores imprescindibles desde el punto de vista humano. Y esos son los que atienden, las personas que atienden y que cuidan a los demás. Así que felicitaciones por el, el reconocimiento y además por la tarea que realizan. Muchas gracias. Gracias, Julio. Es el turno ahora de Guillermo Dutra, director de INEFOP en representación del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al, al INEFOP. Celebro eh, estar hoy aquí para este, analizar y este, ser parte de la entrega de certificados de dos temas bien importantes para el país, que tiene que ver con la certificación y que tiene que ver con los cuidados. Celebro la, la presencia de dos ministros, de las autoridades de la Universidad de Trabajo del Uruguay. Y eh, quisiera eh, compartir con ustedes algunos, algunos temitas resp respecto al, al tema de la certificación. ¿Qué es certificación para el INEFOB? Certificación para el INEFOB de competencias implica eh, el tema de la calidad. Digamos, cuando nosotros asumimos el, el, en el 2020 como nueva administración, pusimos allí este especial importancia en el tema de que la calidad y pertinencia de las acciones que íbamos a desarrollar deberían contar con descriptores que aseguraran esos dos este, postulados. Certificación implica calidad porque abre un espacio de diálogo con los actores genuinos del mercado de trabajo. Es decir, certificación implica construir un perfil ocupacional a partir de ese diálogo, identificando qué conocimientos, qué habilidades y qué destrezas son las que se requieren para esa ocupación, de acuerdo a lo que está demandando el sector productivo o la empresa implicada. Eh, el tema de certificación implica que una vez identificados conocimientos, habilidades y destrezas, abre un espacio para eh, asegurar desempeños. Es decir, eso tiene que eh, traducirse en desempeños que son valorados por, por la organización del trabajo y que son los que en definitiva consolidan y proyectan al trabajador en el puesto de trabajo. Como decía Julio, el tema de la evaluación, la instancia de evaluación, es una instancia que permite no solo analizar el aprendizaje a través de la formación, sino a través de la experiencia que se adquiere y es cumplido por, una tercer, este, por un tercer actor, no por el que forma ni por el que define el perfil. Por lo pronto, cuando entra el, el, el actor de la certificación, en este caso Uruguay certifica lo que hace es cerrar un proceso de construcción colectiva que le da seguridades al mercado de trabajo, transparentando conocimientos, habilidades y asegurando desempeños que son los que demanda este, el mercado de trabajo. Ese es el enfoque con el cual estamos encarando todo en el, en el, en el INEFOP, es decir, todas las decisiones que estamos tomando en materia de formación pretenden ser de calidad, responder a un perfil, un perfil dialogado con las empresas y que sean certificados de acuerdo a las definiciones que se dan en el marco de ese diálogo. En el caso de cuidados, claramente entramos en un eh, subsistema, me atrevería a decir, donde todos estos componentes cierran perfectamente. Se ha construido un perfil, se ha desarrollado una currícula, eh, hay instituciones evaluadoras y Uruguay Certifica aparece al final cerrando el, este, el circuito este, o, o el proceso que dispara el tema de la certificación. Claramente ambos eh, ejes comprometen intereses claves para el país. Eh, tanto el tema de la certificación tiene una agenda abierta para seguir ganando espacio y nuestro compromiso de seguirlo empujando, porque creemos que es por ahí por donde se avanza este, en términos de eh, formación de calidad, de, or de orientar esa formación para el empleo y sobre todo asegurarle a la fuerza de trabajo movilidad en el mercado de trabajo, reconociendo los saberes que va adquiriendo este, a través de la certificación o este, de su experiencia. En el caso de cuidados, eh, claramente valoramos la existencia de un sistema como el que tenemos, pero asimismo me traigo a colación unas reflexiones que ayer planteaba este, en, en el marco de, de la discusión de, de la reforma de la seguridad social y decían, cuidados hoy, el sistema nacional de cuidados está llegando a un 5% de la población, Todavía queda mucho por andar, por lo pronto esta instancia de hoy es un eslabón que creo que vale la pena valorar, eh, acuñar y eh, seguir avanzando en, en esta línea. Por lo pronto, mis felicitaciones a quien reciban eh, hoy esta certificación, seguimos trabajando en esta línea eh, y los mayores éxitos en los que les, los espera por delante. Gracias. Gracias, Guillermo. Eh, cierra la oratoria, Flo Florencia Kral, Directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, buenos días a todos. Esto debe ser la última, me toca la responsabilidad de ser la más corta. Y, y bueno, y nada, y en realidad compartir todas las palabras de todos los compañeros de mesa que me sumo a todas ellas. Agradezco la presencia, Ministro de Trabajo, Ministro de Desarrollo, Director de UTU, y directores de, de INEFOB, que son los grandes socios en este proceso. Y bueno, nada, lo, lo que quiero básicamente decir hoy es destacar en esta línea que nos, nos hemos propuesto y hemos anunciado desde nuestro principio, la humanización y la profesionalización de los cuidados, este la formación y la certificación es uno de los labones más importantes, porque cuando hablamos de humanizar, hablamos de poner a las personas en el centro, y las personas en el centro son quienes reciben los cuidados y quienes los brindan, y eso va de la mano de la profesionalización. Darles esta herramienta a través del proceso de formación que decían desde inefop hemos celebrado un convenio que va a permitir, no solo ya hemos dado 10 cursos que implicaron la formación de 300 personas y vamos por un convenio que nos va a llevar a formar 1.800 más, sino a través sumarle dentro de la formación esto de la certificación de competencias tan importante y que tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde INEFOP explicaban cabalmente lo que es la importancia de la certificación de competencias de aquellas personas que ya las tienen y que trabajan y que lo que hacemos es a través de este proceso. Eso constatarlo. Entonces, quiero agradecer, quiero agradecer también hoy aquí presente al CLAE, que es un gran valor y un gran soporte en hacer esto, y están las evaluadoras. Uno a veces acá está en esta mesa de, de autoridades, pero como decía Guillermo... Hay mucha gente a través de esto, atrás de estos procesos, gente del equipo de cuidados que hoy nos acompaña desde la dirección y desde la Secretaría, todos que acompañan el trabajo del Secretario Nacional y el mío día a día en poder llevar adelante todo este trabajo que implica que muchas personas y muchas cuidadoras lleguen a esta instancia, evaluadoras, que fueron las que permitieron desde el CLAE constatar... Que, que contaban las eh, cuidadoras con esas competencias y cuidadoras que sé que están presentes y que hoy van a recibir su título en representación de esas 239 que ya lo, lo culminaron el proceso y anunciarles que a partir de hoy también estamos lanzando un nuevo proceso de certificación que va a ir por 300 certificaciones más, así que eso nos alegra mucho, nos une en todo esto que describía hoy Daniel y, y nos llena de orgullo que fue lo que nos propusimos, no este sistema nacional Integrado de Cuidados que hoy tiene acá a muchos actores y muchos socios y que es así como trabajamos en forma sistémica y aportando el trabajo de cada uno en la articulación para que estos procesos concluyan hoy en un festejo, hubo mucho trabajo detrás para llegar a esta instancia. Así que felicitaciones a todos y gracias nuevamente. Gracias, Florencia Kral. Invitamos ahora a Jimena Aureta, técnica de Info por Uruguay Certifica, a que presente las cifras referidas a la certificación de cuidados. Sí, por favor. Muy bien. Hola, <risa> buen día a todos porque se sí, bien bueno. bueno, bien, buenos días a todos y a todas por acá eh, lo que vamos a hacer ahora es presentarles en una primera parte los resultados y en una segunda parte a cargo de la Secretaría de Cuidados lo que son las condiciones y requisitos para el llamado a centros de larga estadía que era lo que les eh, habíamos puesto acá bueno, eh, en la mesa se mencionó, pero solamente para refrescar, que es la certificación de competencias? La certificación de competencias, lo que hace Uruguay Certifica, es reconocerle a las personas aquello que saben, que saben hacer, que saben hacer muy bien y que adquirieron esos saberes a través de la experiencia. Y bueno... Nosotros este, lo que hacemos, como bien decía Guillermo, es levantar un perfil ocupacional y en base a eso es que hacemos la evaluación. En esta oportunidad lo hicimos con la participación de la Universidad CLAE. Acá lo que hacemos es mostrarles una breve una cronología de cuáles son los principales hitos que están eh, involucrados dentro de un proceso de certificación de competencias. El año pasado, a fines del año pasado, hicimos una convocatoria a centros de larga estadía, eh, de la misma manera que vamos a hacer hoy. Y este, con ese, el conjunto de personas que se, que se presentaron y que cumplen los requisitos que, que allí se solicitan, son derivadas a la etapa de asesoramiento y evaluación, en este caso a la Universidad CLAE, que es nuestro centro evaluador de competencias, que, que, bueno, que esta es la primera vez que, que participan y, y también es, es un poco... Este, responsable de, de, de estos resultados. Después, eh, CLAE lo que hace, es junto con evaluadoras que fueron formadas por Uruguay Certifica, evalúa a, a las personas, a, en este caso, a las cuidadoras y cuidadores, y llega a un informe final. Este informe puede indicar que la persona posee todas las competencias que están descriptas en, en el perfil, o puede suceder que alguna persona presente brecha, que no haya podido demostrar eh, tener las competencias de todo el perfil y en ese caso ahí es donde entra la UTU que UTU lo que hace es un plan de desarrollo que se le brinda a estas personas para poder cerrar la brecha de que, que la persona presentó respecto al perfil esto hoy está en proceso de derivación a, a UTU o sea que hoy este, tenemos 21 personas que están eh, derivadas al plan de desarrollo y una vez que cierren ese, esa brecha van a volver al sistema y le vamos a, a otorgar la certificación correspondiente bueno, después hay una etapa que es la validación, que en este año la hicimos, bueno, esto fue ahora muy reciente, con la Secretaría de Cuidados y con Uruguay Certifica. Y hoy lo que nos convoca es la presentación de los resultados, que es lo que les voy a presentar ahora. 239 personas fueron las que a las que les reconocimos sus competencias. Si ustedes ven ahí, pueden ver que es altamente feminizada, lo cual no nos sorprende, ¿no? porque la ocupación es un rol que se nos ha sido asignado, histórica, social y culturalmente a las mujeres, pero decimos que en este caso se sumaron más varones. En eh, los procesos anteriores teníamos un solo varón por, por edición y en esta oportunidad son 10 cuidadores los que certificaron sus competencias. Ahora, eh, estas personas, también hay, hoy en, en la mesa algo salió qué nivel educativo tienen, bueno, estas personas están en los dos primeros tramos de, de, de educación formal, primaria y eh, educación media básica, y esto ya nos prende una alerta de oportunidad de cómo enlazamos a estas personas para que se reintegren al sistema educativo formal. ¿no? Eh, acá también se, para Uruguay Certifica y para Inefop es muy importante la profesionalización y el desarrollo de trayectorias educativas, y, eh, y bueno, este digamos que también esta ocupación es una ocupación que tiene muy bajo riesgo de automatización entonces es importante no nos van a cuidar las máquinas no nos va no nos cuidan o sea que hay que seguir profesionalizando a, a estos recursos humanos bueno eh, acá con estos dos gráficos es mostrarles un poco la distribución y la cobertura llegamos a más residenciales que en las oportunidades anteriores y, eh, y bueno y en el mapa, mapa cómo están distribuidas la concentración es básicamente en Montevideo, Colonia y San José pero sí tenemos este, nos vamos acercando a, a otros departamentos y por aquí es que les quiero mostrar la evolución esta es la tercera división de, de certificación de cuidados la primera fue en 2019 en 2020 tuvimos el parate con la pandemia nos tuvimos que hacer una reconversión, reconfigurar y tuvimos que adaptarnos a la tecnología eh, y allí fue que este, en, dos, en 2021 retomamos eh, y bueno y acá lo que les muestro es en una primera edición 111 personas certificaron sus competencias 36 residenciales fueron los que participaron y cuatro departamentos fue donde hicimos certificación. Ya en la segunda, con la tecnología, ya pudimos llegar a más residenciales, a más departamentos y llegamos a 132 personas. Y hoy, la celebración de hoy, es que llegamos a 239 personas, lo cual es el doble de la primera edición o más del doble, y eh, también al doble de, de residenciales y este, al triple de, de departamentos de, de lo que fue la primera edición. Y hoy tenemos 482 personas este, certificadas en sus competencias, en el perfil de cuidados. Como no podíamos invitar a todas las cuidadoras y cuidadores a, a que hoy recibieran el certificado, lo que hicimos fue hacerles algunas preguntas eh, para ver este, un poco que nos contaran con sus palabras este, cómo, había, cómo evaluaban este proceso. Y acá es donde encontramos que, haciéndoles la pregunta cuál es el nivel de satisfacción con la, con la certificación, el 100% eh, eh, entiende que está, muy satisf está satisfecho. Eh, quise ser humilde y lo desagregué entre muy satisfecho y satisfecho, pero bueno, finalmente es un 100%, es un 100 de personas que están conformes con, con, con pasar con este proceso. ¿Qué tan adecuadas a su actividad laboral eran las competencias laborales? Bueno, esto acá son, también es un 98% de personas que consideran que las competencias en las que fueron evaluados eran eh, adecuadas. Y también les preguntamos si recomendarían pro, eh, transitar por un proceso como este a otras personas, y el 95% nos dijo que sí, que seguramente la recomendaría. Y, y con esto también eh, para cerrar mi, mi presentación, eh, en esta oportunidad, y esto es como son datos recién horneados. Fueron ahora en estos poquitos días que, que hicimos la consulta y les preguntamos que nos, les pedimos que con sus palabras nos dijeran qué era, eh, cómo se sentían con este reconocimiento. Y no sé si se lee, capaz que es muy chiquito, pero estas fueron algunas de las, de las frases que nos, que nos enviaron este, que eh, resumen eh, en sus palabras cómo, cómo fue el proceso. No sé si. Quieren que las lea, pero las leo un poquito. Eh, es muy bueno porque solo con la experiencia no obtienes resultados favorables, sin embargo, con el certificado se te abren muchas puertas. Me siento muy contenta, agradecida de haberme dado esta oportunidad. Eh, es una persona de, de Durazno. Como cuidadora no tenía una certificación, me siento completa en mi labor. Sé que ahora tengo una certificación que me respalda para poder seguir superándome. Desde ya, gracias, de Florida significó un logro importante, algunas cosas ya las aplicaba eh, en mi trabajo, pero aprendí cosas nuevas, porque también es una evaluación formativa, no es una evaluación de carácter punitivo o, o, o tradicional, sino que también hay un espacio en el que los evaluadores también transmiten conocimientos. Eh, es un logro para mí, me siento contenta y satisfecha, fue gratificante el reconocimiento, este es un cuidador de Montevideo, eh, tener esta certificación me sirvió para aprender y evaluar mis conocimientos y sobre todo saber si en mis tareas estaba haciendo y desempeñando mi trabajo adecuadamente esto también es un valor que otro un profesional me vea y, y me diga este, bueno estás haciendo bien las cosas tenés que corregir algunas pero es la mirada de un externo esto es algo favorable para los trabajadores pero también para los para las empresas para los centros de larga estadía es, es sinónimo de calidad de, de, de, su, de, de sus trabajadores eh, no sé si me perdí alguna estoy muy satisfecha eh, y bueno, por ahí, este, esta sería la presentación, y por acá los dejo, y ahora a continuación, Fernando, muchas gracias. No, te presento, por eso, no quiero hacer diferencias. Este, bueno, invitamos ahora a Fernando Esquiafino. acercate. Coordinador de Formación Profesional de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, que presente el llamado a centros de larga estadía para la nueva certificación. Muchas gracias. Sí, capaz que sí, porque no me entregué los nervios, el calor, las diapositivas. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Eh, agradecer la presencia de las autoridades nacionales, sobre todo de Martín Lema, nuestro Ministro de Desarrollo, y en su calidad también de Presidente de la Junta Nacional de Cuidados, porque como traían las autoridades de la mesa, este, también esto es un proceso que para nosotros es muy importante desde la Secretaría porque vemos este, y están presentes eh, nuestros socios y nuestras socias institucionales y que forman parte del sistema. ¿no? Entonces para nosotros la formación, se, se, o a la formación se le entrecruzan esas dimensiones del de trabajo sistémico, como vamos a ir presentando, pero en realidad este, para el, el, la invitación de hoy teníamos nada más que cinco minutos, que no me voy a extender, Daniel, te juro, y que, eh, pero no queríamos dejar afuera algunas, algunos componentes de la, de la línea de formación de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, porque eh, la formación, si bien, o la certificación de, competen de competencia, si bien este, es parte de ese proceso, también eh, incluye el área de formación algunas otras dos este, líneas que queremos un poco compartir rápidamente la formación y atención a la dependencia, la validación este, de formaciones específicas y como estamos hoy en este, en este marco, la certificación de experiencia laboral. Pensando en la atención a la dependencia, la Secretaría junto con otros socios institucionales del sistema brinda, este, en este caso, y acá están presentes las autoridades del Instituto Nacional de las Personas Mayores, eh, también junto hay mujeres, este, y eh, dentro del Ministerio de Desarrollo, digamos, ¿no? Pero institutos rectores en política pública en esas, en esas materias, junto con el área de dependencia de nuestra Secretaría, eh, más las compañeras y los compañeros del área de servicios y del portal de cuidados, actores y piezas claves este, en nuestro trabajo de, en este caso, la certificación, pero también de la formación, porque ahora van a ver cómo todo esto que empezamos a presentar como piezas sueltas de un puzzle, terminan encastrándose en esto que le llamamos Sistema Nacional Integrado de Cuidados. La validación de saberes se este, basa básicamente en el proceso de reconocimiento de los tránsitos educativos de las personas previo al decreto 130 del 2016 que regula la formación. ¿sí? Entonces aquellas personas que se formaron en procesos anteriores a esa, a esa reglamentación, pueden ante el Ministerio de Cultura, otro gran socio del Sistema de Cuidados, eh, presentar su eh, tránsito educativo y eh, validarlo. <coughs> y llegamos a la certificación, que sobre esto no voy a insistir mucho porque Simena acaba de ser más que clara y, y las autoridades antes ya lo habían traído, el proceso este, de certificación está ya explicado, y ahora sí nos metemos con la edición 2022 que empieza hoy y hoy tenemos la suerte de contar ya con, ese, con el llamado en la página web del Ministerio de Desarrollo y de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y que va a prolongarse hasta el 9 de septiembre. El llamado es a centros de larga estadía. Bien, esos centros de larga estadía van a presentar, van a postular a las personas cuidadoras. <coughs> ¿Dónde? En la página van a encontrar ese, ese enlace que los va a llevar a un formulario web donde van a completar eh, datos de la empresa, postulante, y los datos de las personas que cuidan este, o que trabajan o que se desempeñan como cuidadoras o cuidadores dentro de esos centros de larga estadía. Al, hay algunas condiciones para, para, o algunos requisitos para esa postulación que están listados acá, en principio contar con la habilitación del Ministerio de Salud Pública y del Mides, eh, la planilla de registro en el Ministerio de Trabajo, eh, completar mínimos de experiencia laboral y de desempeño dentro de esa empresa y una carta de acuerdo entre la empresa y la trabajadora o trabajador. ¿sí? Esta postulación y esto es importante porque con, con los equipos de trabajo dentro de la Secretaría este, trabajamos fuertemente para que esto para no, tener, no generar este, ni dificultades ni trabas a la hora de que las empresas puedan postular a sus trabajadoras y trabajadores, es importante destacar que la postulación no finaliza, hasta tanto no se presente la documentación que se exige, ¿ya? los exigibles, digamos. De esa forma podemos constatar junto con el BPS y con el Ministerio de Trabajo la calidad de trabajadora o trabajador dentro de los centros de larga estadía. Porque este es un proceso, el proceso de certificación de competencias, como lo traía nuestra directora y Simena hace unos minutos, eh, está dirigido a personas que trabajan cuidando a personas dentro de este, centros de larga estadía o los CLE para nosotras y nosotros. Eh, ¿Cómo finaliza la postulación entonces? Enviando toda la documentación escaneada al eh, correo de portaldecuidados.mies.gov.uy. Acá también están nuestras compañeras este, directoras y referentes de las áreas. Y además han puesto, eh, tenemos el teléfono 0800-1811 para evacuar consultas, dudas que puedan este, surgir y ahí quedamos a, a disposición. Creo que es la última venía un Gracias. Este, y agradecer sobre todo a las autoridades y a las compañeras que han puesto, y a los compañeros que han puesto muchísimo laburo. Eh, creo que acá se concreta un poco. O, se cristaliza un poco la, la, la mirada sistémica. Eh, y, fin, gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, como ya se comentó, las personas que recibieron su certificación de competencias en el perfil Personas que Cuidan se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. Invitamos entonces a cuidadoras y cuidadores de Montevideo a recibir su certificado, en representación de todas las personas que obtuvieron este reconocimiento. Así que ahora las vamos a invitar primero a los ministros presentes en la sala, a que se pongan de pie, y al director del Instituto Cuesta Duarte, así nos ayudan a entregar los certificados. Eh, bueno, aclaramos también que quienes no están presentes hoy ya han recibido su certificado en forma digital. Bueno, llamamos en primer lugar a Victoria Coagliata, a ver para la, para la foto les pedimos que por favor no se retiren porque vamos a tomar después una foto grupal de quienes están recibiendo certificado todos juntos Sí. bueno foto bueno, llamamos entonces ahora que se vaya preparando Cristina Juárez. <plausos> María. Es el turno ahora de María Isabel Fernández. Bueno, muchas gracias. Están representando a todas. Ahora sí podríamos tomar la foto grupal. Podemos invitar también a los integrantes de la mesa que se sumen. Gracias, Invitemos también los representantes del CLAE, a que se acerquen por favor para, para la foto grupal. Un Bueno, les recordamos que los datos para la postulación del llamado van a estar en, en redes y web institucionales, como, como bien señalaba Fernando. Y bueno, agradecemos la presencia de ustedes y, y de esta manera damos por finalizada la actividad. Buena jornada.